Marta Vieira Fiqueiredo Cuna Martina, del de Horizonte, 30 de Julio de 1949, es una cantante y compositora brasileña y que se ha convertido en una de las más antiguas del mundo. Se destacó en la joven guardián participando de programas musicales y de entrevistas en las más importantes emisoras de televisión. Su gran éxito fue... Yo, Daría mi vida, grabada en 1968 después también grabada por Roberto Carlos, ejemplo seguido por otros cantantes a lo largo de su carrera iniciada en 1966 y hecha en Brasil y en el exterior grabó 23 LPs que sumaron 3 millones de copias vendidas alcanzó gran éxito en América Latina con canciones como Hoy Daría yo la vida llueve y aquí. Ganó todos los premios posibles en el país y muchos otros en el extranjero. Como compositora logró gran éxito tanto con cantantes de la joven guarda como con los certajenos. Actualmente reside en la ciudad de Sao Paulo. Hija única desde pequeña cantarolaba canciones que componía, aprendió a tocar el piano a los 5 años de edad. La hija de de Ruth, la famosa Candina, que firmó la columna Mexéricos de la Cantina en la fase áurea de la revista del Radio editada por el periodista Anselmo Domingos desde 1948 hasta finales de la década de 1960. En el año 1966 participó en el Movimiento de la Joven Guardia, siendo anunciada cariñosamente por Roberto Carlos en las presentaciones del programa Como Que de Minas. Su primer éxito fue la composición de su propia autoría, Te Amo Aún Así, grabada en el mismo año en un compacto simple que traía aún la canción ¿Quién dijo adiós ahora fui yo? En 1967 tuvo la composición Solo Sueño, cuando pienso que usted siente lo que siento grabado por Erasmo Carlos en la RGE En Lima lanzó su segundo compacto con las canciones Barra Limpia y No Juegues Así por Rosembri. En 1968 tuvo su mayor éxito con la canción Yo daría mi vida de una de su autoría, grabada por ella inicialmente y luego por otros artistas. También tuvo composiciones grabadas por Roberto Carlos. Como cantante, conoció gran éxito en la interpretación de Última Canción de Roberto Carlos. Con el declive de la joven Guardia, así como Roberto Carlos, pasó a utilizar en su repertorio músicas románticas. A lo largo de la década de 1970, participó en festivales internacionales en varios países de América Latina. En esta nueva fase de su carrera se destacan las canciones ser así" de su autoría y lanzada en 1970 y poco a poco en sociedad con César Augusto, éxito de 1983. En 1985 tuvo la composición Viene a probar de mí en sociedad con César Augusto, grabada por Chito Sino y... O, o, o, o. Al año siguiente, en mi modo doble, grabó Quejas, otra de sus alianzas con César Augusto. Como compositora, tuvo canciones grabadas por intérpretes como Ángela María, Boa Franco, Van der Leigh, Cardoso, Perla, Leno, Pablo Sergio y Ronnie Bond. A lo largo de la década de 1990, pasó a componer para dobles certajenas, como Leandro y Leonardo Chitaocino y Sororo. En 1992 Chitaocino y Sororo grabaron nueva historia. En 1995 regrabó las canciones nuestra canción Yo Daría Mi Vida, y última canción para la colección lanzada por Polygram en conmemoración a los 30 años de la joven guardia. A principios de los años 2000, pasó a vivir en una granja en la región de La Gran Sao Paulo, teniendo dos hijos ya mayores de edad. En 2005 participó en diversos eventos y conciertos conmemorativos de los 40 años de la joven guardia. El proyecto Fiestas de Arromba, 40 años de la joven guardia, presentando durante todo el mes de agosto en el Teatro 2 del CCBB, Centro de Cultura del Banco de Brasil, en el que se hizo doble con Wanderlei Cardoso en temporada de tres días, alternada con otros exponentes de la Joven Guardia, que también se presentaron en dobles como Jerry Adriani y Waldirene en Río de Janeiro, pasando también por Brasilia y Sao Paulo. Golden Boys y Nusa, Wanderlea y Erasmo Carlos. Con una agencia llena, la cantante participó en grabaciones, conciertos y programas conmemorativos por todo Brasil. En 2010 se presentó al lado de Roberto Carlos en el show de cantante Emociones, Certajena, Has, proyecto que será convertido en DVD cantando la música al ojo de su autor. El espectáculo fue decidido como especial para la TV Globo. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.